Hago este vídeo para dar mi opinión sobre la que creo que es una de las noticias más importantes de la semana, la publicación por parte del Ministerio de Escriba de las nuevas tablas de autónomos, es decir, lo que los autónomos en España van a tener que pagar por el desarrollo de su actividad económica. Desde mi punto de vista, no tiene sentido que pague ninguna cuota una persona que cobra menos de lo que es necesario para vivir dignamente en este país. No es tanto una cuestión de que un euro arriba o un euro abajo sea más o menos justo es que literalmente no tiene sentido que alguien que ingresa menos de lo que es necesario para vivir dignamente en España en pleno siglo XXI tenga que pagar una cuota de ningún tipo pagar 300 euros de cuota de autónomos cuando estás facturando 600 es una barbaridad pero sobre todo es un sinsentido y todavía los señores del gobierno de España se nos ponen dignos y pretenden que les agradezcamos que hayan tenido la diferencia y la consideración de que en el año 2031 las personas que se encuentran en esta situación económica tan vulnerable vayan a pagar tan solo 200 euros. Si ingresas 1.126 euros pagarás una cuota de 352 euros. Es decir, te quedan 774 euros para vivir. Desde luego, los que han diseñado esta tabla no es que nunca hayan sido autónomos, que evidentemente no lo han sido, es que no conocen a un solo autónomo. Porque si antes de poner sobre la mesa estas propuestas hubiera, las hubieran cotejado con algún autónomo, estoy absolutamente convencido de que no se habrían atrevido a protagonizar tal. Eh, fechoría. En lugar de una reforma progresiva, van y nos hacen una reforma regresiva. El autónomo que ingresa 600 euros va a pagar el 46% y el que ingresa 4.000 va a pagar el 21%. Señores del gobierno más progresista de la historia, es que es el mundo al revés. Las cuotas tienen que ser en proporción a los ingresos. Yo creo que esto lo tiene claro hasta un niño de 5 años. Además, los 13 tramos que proponen es que están mal hechos. El tramo más alto es de 4.000 euros. Les hacen pagar lo mismo. Al que factura 4.000 euros que al que factura 200.000 euros. Esto no es progresivo es regresivo. Y mientras las multinacionales hacen ingeniería fiscal para no declarar. Fontaneros periodistas... Por no hablar de los falsos autónomos, todos salen perjudicados. Por eso desde Más Madrid llevamos al Senado una iniciativa para instar al gobierno a eliminar la cuota de autónomos cuando los ingresos sean inferiores a 965 euros, que es el salario mínimo interprofesional en España. En segundo lugar, le pedimos al gobierno establecer un sistema de cotización en el régimen de autónomos que sea justo y que sea progresivo según el principio de capacidad económica. Ya está bien de gobierno progresista solamente en las palabras y de cara a la galería. Hay que exigirle al gobierno de España que sea progresista también en los hechos y podría empezar con el régimen de autónomos. En tercer lugar le exigimos al gobierno de España calcular los tramos con relación al beneficio neto, que los tramos establecidos vayan más allá del tramo máximo de 4.050 euros al mes, es decir, que quien más ingrese más pague. Y por último que el nuevo modelo de cotizaciones lleve aparejado una mejora en la protección social de las, perso las personas que cotizan en el régimen de autónomos. Hace unas horas el ministro Escribá ha dicho, para contestar a quienes venimos criticando su reforma, que su reforma prima a los autónomos jóvenes y a las mujeres. Y se ha quedado tan ancho. Es bastante grave que, que un gobernante gobierne en contra de los intereses de su pueblo. Pero todavía más grave es que gobernando en contra de los intereses de su pueblo pretenda tomarnos a todos por idiotas. A los autónomos y al conjunto de los españoles que estamos asistiendo a este esperpento. Desde Más Madrid le exigimos al gobierno de España que rectifique y que haga gala de ese apellido de gobierno más progresista de la historia. No solamente en las palabras sino fundamentalmente en los hechos.